podemos dar a una aplicación. ¿Por qué? Podría borrar nuestra información, podría copiarla a su almacenamiento interno y luego enviarla al servidor del cual depende. no Siempre que se tratara de una aplicación maliciosa. ¿Qué más? Tiene acceso a las credenciales con las cuales que utilizamos en nuestro dispositivo. Todos los dispositivos Android requieren que una cuenta de Gmail, es, una cuenta de Gmail esté habilitada en el, en el dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta aplicación o cualquier aplicación que pida este permiso va a poder Tomar nuestra identidad en esa cuenta, porque le hemos, se le hemos permitido al instalarla y no revisar adecuadamente qué permisos solicita. ¿De acuerdo? Igualmente acá tenemos una lista larga de permisos que podrían ser peligrosos. Por ejemplo, eh, la de leer las cuentas, los contactos, los perfiles, con lo cual podría acceder también a, nuestros, a los contactos de nuestro teléfono móvil. Entonces, yo no creo que todos nos pongamos a revisar, no les pido que nos pongamos a revisar el archivo Android Manifest. Pero, al menos eh, antes de instalar la aplicación, verifiquemos qué permiso solicita. ¿De acuerdo? Y si somos desarrolladores, utilicemos los mínimos permisos necesarios para desarrollar la aplicación. No pongamos, no simplemente añadamos permisos sin una justificación. ¿De acuerdo? Porque estamos poniendo en riesgo a nuestros clientes, a los usuarios de nuestra aplicación. Pasamos al apartado número 2. En este top, el almacenamiento inseguro de datos. Veamos de qué se trata. Las aplicaciones móviles, eh, dentro de su espacio asignado, suelen almacenar información sensible como datos personales y eh, credenciales de acceso. Y en muchos casos no lo hacen de la debida manera. ¿Qué quiere decir esto? Que las guardan en texto plano o utilizando algoritmos criptográficos débiles. De manera de que, a pesar de que está cifrada la información, es reversible a su estado original. Porque hay un problema en la implementación. ¿Sí? Además, eh, los desarrolladores y las personas solemos pensar que el almacenamiento interno de un dispositivo, de un, de un, de el, que el almacenamiento interno asignado a una aplicación es un espacio inaccesible, es un espacio al cual nadie va a poder acceder. Sin embargo, eh, está demostrado que las herramientas forenses o las herramientas para el análisis de malware pueden acceder a estas zonas y robar la información que está almacenada en este almacenamiento interno, ¿correcto? Así que no piensen que si está en su dispositivo, está segura la información. Tiene que ser adecuadamente guardada, utilizando mecanismos criptográficos fuertes. En ese sentido, eh, les comento una noticia de hace ya varios años, en 2015, en la cual eh, un, un, el equipo de investigación de Simperium eh, descubrió que la base de datos local que utiliza Telegram, que utilizaba Telegram para guardar las conversaciones y los mensajes secretos, en realidad estaba en una base de datos plana que no tenía cifrado en el almacenamiento interno del dispositivo móvil. Entonces, bajo la casuística que les mencionaba, hasta el 2015 alguien que tuviera acceso a tu dispositivo móvil podía robarte toda la información de, tu, de las conversaciones que tenías en, esta, en ese sistema de mensajería. Sí, ¿De acuerdo? Así que mucho cuidado. Si utilizan una, una aplicación de mensajería, utilizan alguna aplicación que guarde información sensible de ustedes, asegúrense de que esté, que sea segura, ¿no? De que cifre correctamente la información. Si no, eh, alguien que tenga su, su dispositivo por un momento va a poder robarles dicha información. Mucho cuidado. Entonces, un caso más aterrizado, veámoslo aquí. Veamos cómo esta aplicación móvil nos permite guardar unas claves de acceso dentro de su almacenamiento interno. ¿Sí? Las colocamos en estos en esos campos de entrada y guardamos. Ahora veamos cómo es por dentro. ¿Qué, cómo se está guardando en realidad por detrás. Como les decía, herramientas forenses o, de mal o, o malware pueden acceder a la zona interna. Y este, esta herramienta que estoy utilizando, en, que se ve en pantalla, hace lo mencionado. Accede al almacenamiento interno y encuentra el archivo donde se está guardando esta información. Es el archivo XML señalado y vemos que en realidad la información se está guardando en texto plano, está completamente visible. Nuevamente, ¿por qué? Porque los desarrolladores tienden a pensar de que esta zona es inaccesible. Mucho cuidado cuando utilizan aplicaciones móviles. Eh, ¿Qué más? Pasamos al apartado número 3, comunicación insegura. Eh, hemos visto cómo el almacenamiento puede ser peligroso. Y no solamente la data está en peligro cuando está almacenada, sino también cuando es transmitida, cuando viaja a través de las comunicaciones. Entonces, las aplicaciones móviles funcionan en una comunicación cliente-servidor o aplicación-servidor. Y esta comunicación suele ser poco protegida, a diferencia que, la, que en las aplicaciones web, en la cual es imperante de que una de que una aplicación web tenga un canal de cifrado fuerte. Si no, los navegadores nos dan, nos dan advertencias al respecto. Nos dicen, esta página es insegura, no la visites. ¿No? Entonces, veamos cómo esto funciona en una aplicación móvil. Primero un, primero un ejemplo. Hace unos años, en 2018, salió, se, se diseñó un, un hardware, un dispositivo que que permitía a los padres monitorear la geolocalización de sus hijos, de manera de que siempre sabían dónde están y podían protegerlos. Sin embargo, unos investigadores de seguridad descubrieron que estos, que estos dispositivos, estos smartwatch, eh, tenían un fallo de seguridad que permitía, lo, que permitía acceder a las comunicaciones en texto plano, de manera de que alguien que tuviera uno de estos dispositivos, podía saber dónde estaban todos los demás dueños de cada uno de los dispositivos. ¿no? En ese sentido, podían saber la localización de todos los niños que estuvieran portando estos smartwatch. Entonces, si bien tenían un fin benéfico al crear este dispositivo, en realidad estaban poniendo en un riesgo mucho mayor a los niños. Además, eh, veamos un ejemplo en esto de las comunicaciones. Veamos que en esta aplicación, esta aplicación que simula ser una aplicación bancaria, tenemos un inicio de sesión, un usuario, un login ¿no? con usuario y contraseña. Ingresamos nuestro usuario y contraseña, eh, en, iniciamos la sesión y se inicia correctamente. ¿no? Aquí vemos que tenemos acceso a las funcionalidades internas. Sin embargo, ¿qué pasó a nivel de comunicaciones? Mirámoslo en el siguiente slide. Eh, a nivel de comunicaciones, vemos que no hay una capa de protección, no hay cifrado de canal, no, hay, no está implementado el cifrado HTTPS. La información está viajando en texto plano, por lo tanto, es legible y podemos acceder a ella simplemente eh, rebuscando entre las comunicaciones. Vemos que aparece el usuario y la contraseña directamente legibles. ¿Y esto por qué? Eh, en, una, en un navegador web, Podemos ver rápidamente el candado verde que nos indica que la información está viajando protegida. Sin embargo, en una aplicación móvil, ¿dónde está el candado? No, hay, no existe un candado en una aplicación móvil. De manera de que si no nos tomamos el trabajo de desplegar una herramienta como Wireshark que nos permite inspeccionar el tráfico, jamás vamos a saber si, nuestra, si nuestros datos están viajando adecuadamente cifrado, cifrados. no Piensen en ello. <risa> eh, ¿Qué más? Eh, el apartado número cuatro, la autenticación insegura. El pros, uno de los procesos más críticos de cualquier aplicación, sea web, móvil, eh, cual, de cualquier naturaleza, es la autenticación. En este punto, eh, el usuario de la aplicación eh, provee a la aplicación un usuario y una contraseña, las cuales le dan acceso a recursos internos de la aplicación. Si no tiene las credenciales correctas de acceso, la aplicación debería negar este acceso. Sin embargo, existen múltiples técnicas que nos permiten evadir este proceso de autenticación. Y, y en contraparte, las aplicaciones deberían implementar controles adicionales que le permitan detectar eh, posibles ataques. En el caso de las aplicaciones móviles, hay una tendencia a que la autenticación sea más deficiente que en las aplicaciones web. Y no es un problema de la plataforma, es un problema de las personas que desarrollan las aplicaciones móviles que, parecen, que a nivel estadístico parecen ser menos eh, precavidas al momento de desarrollar. ¿Sí? Es una, una curiosidad al respecto, una estadística. Eh, en este sentido, aquí les presento una noticia también. Eh, este conocido sitio, HackerOne, en el cual eh, es profesionales de la ciberseguridad reportan fallos de seguridad a empresas que les pagan por ello. ¿De acuerdo? Empresas publican programas de bug Bounty que es el término eh, en los cuales publican aplicaciones y los profesionales de seguridad las empiezan a revisar su seguridad y a medida que van encontrando hallazgos o vulnerabilidades las empresas les van pagando no es como es es una especie de mediador hacker one en ese sentido en esta en esta plataforma se descubrió como una con, un como un conocido medio de pago no se revela el nombre pero este medio de pago eh, tenía una vulnerabilidad en el segundo factor de autenticación. A ver, ¿qué es el segundo factor para poner un preámbulo? Cuando nosotros estamos en una aplicación bancaria, como este medio de pago, ¿no? iniciamos sesión colocando nuestro usuario y contraseña. Luego de eso, al momento de... Es, es normal que se nos solicite un segundo factor, que puede ser un token o un código de acceso que nos llegue tal vez al correo electrónico o al dispositivo móvil. Y con ese segundo factor recién podemos ingresar a la aplicación. ¿De acuerdo? Ese es el segundo factor. Entonces, este investigador de seguridad encontró un fallo que permitía evadir este segundo factor, e ingresar directamente a la aplicación y tratándose de un medio de pago, este fallo era crítico porque estaba en riesgo el dinero de muchísimas personas. Por ello, a este investigador, este medio de pago le pagó 10 mil dólares por encontrar el fallo de seguridad mencionado. Les recomiendo visitar este sitio web si es que les gustaría en algún momento dedicarse a esto, ¿no? Vean cuáles son las sumas que se pagan. Esto es por encontrar un fallo, ¿eh? No estamos hablando de toda una auditoría, es un solo fallo de seguridad. ¿Qué más? Ah, me gustaría mostrarles un video hablando de fallos de seguridad. A ver, voy a compartírselos en un segundo. Aquí lo tengo, me avisan si lo ven, si no para configurar algo por acá en Zoom. Listo, ya lo tengo. Entonces debería verse el video. Y veamos, vamos a explicarlo poco a poco. En pantalla vemos eh, una consola de comandos, ¿no? Acá a la, a la izquierda. Y por el lado derecho vemos un, un teléfono móvil emulado, ¿no? Es una emulación. Entonces veamos cómo ingresamos a esta aplicación conocida, ¿no? Es Facebook. Y al momento de intentar ingresar, aparece una pantalla de bloqueo. Sí, esta pantalla de bloqueo no nos permite acceder a la aplicación. Es un segundo control de seguridad. Este tipo de aplicaciones es conocido como App Lockers, ¿no? O bloqueador de aplicaciones. El cual nos protege de alguien que acceda a nuestro dispositivo móvil y quiera acceder a nuestras aplicaciones también. Entonces, intentamos ingresar a otra aplicación y, también, y tampoco podemos acceder por esta protección de seguridad. Sin embargo, en una investigación que hice el año pasado, eh, a, esta, a esta solución de seguridad, por ejemplo, por si acaso estamos hablando de Norton App Locker, no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, eh, utilizando una herramienta conocida en el ámbito de la seguridad llamada Frida Framework, lo que hacemos es modificar la aplicación. Modificar la aplicación mientras se esté ejecutando. Como, como personas de TI, estamos acostumbrados a modificar, el, a modificar una aplicación desde el código. En el mismo código, cambiamos algo, compilamos, desplegamos y vemos un comportamiento distinto. Sin embargo, Frida, Frida Framework no funciona de esa manera. Lo que hace es modificar la aplicación mientras está ejecutando. ¿Correcto? Es por ello que lo que, hace, lo que se hace en esta prueba es evitar que esa pantalla de bloqueo se muestre, reemplazándola por la pantalla de inicio de Facebook. Entonces, entramos a la aplicación y ya no se muestra la pantalla de bloqueo, ha sido evadida y podemos ingresar a la aplicación móvil. Asimismo, eh, no solamente nos podemos conformar con eso, entramos a la propia configuración de Norton, ya que no está la pantalla de bloqueo, y desactivamos toda la aplicación, de manera que ahora podemos acceder libremente sin ningún tipo de restricciones. Entonces, este es un fallo en la autenticación. Aquí hubo un problema en cómo se implementó las medidas para proteger eh, el acceso a las funcionalidades internas de esta aplicación. Esto ha sido el apartado número 4. Pasamos entonces al apartado número 5, criptografía insuficiente. Eh, como les había mencionado, la, la data en el almacenamiento interno puede ser guardada de forma insegura. Sin embargo, esto puede ir mucho más allá, ya que muchas aplicaciones eh, que sí implementan criptografía o cifrado, eh, fallan al momento de realizar dicha implementación. ¿Qué quiere decir? Está cifrado, pero hay debilidades en este proceso de cifrado. Que pueden ocasionar que, a pesar de que la información esté protegida, entre comillas, pueda, mediante ataques, ser devuelta a su estado original, a su estado en texto plano, y en ese sentido, la información puede ser robada de igual manera, a pesar de la protección. Veamos un ejemplo. Eh, veamos un fallo de seguridad que se le descubrió a WhatsApp en el año pasado, el eh, 31 de agosto de 2019, en el cual se descubrió, eh, unos investigadores de seguridad crearon una aplicación llamada WhatsApp Viewer que les permitía extraer la base de datos interna de la aplicación y mostrar todo en texto plano, tanto conversaciones como imágenes y videos. Así que hasta ese momento, hasta el 31 de agosto del año pasado, era posible ver las fotos desde el almacenamiento interno. Así que no confíen que su celular está bloqueado, su pantalla tiene un patrón de bloqueo, ¿no? Vean que todo es susceptible a fallo, hasta las aplicaciones más conocidas y consideradas seguras como esta. En ese sentido, vamos, voy a mostrarles otro ejemplo. Eh, en este caso, tenemos una aplicación móvil que utiliza unos mecanismos criptográficos para, para guardar la información, para cifrar las contraseñas de acceso, ¿correcto? En ese sentido, cuando iniciamos sesión, vean qué es lo que aparece. ¿Alguien entiende lo que se ve aquí? Es completamente ilegible, es completamente ilegible toda la información que se manda por aquí. Nadie podría leerla. Entonces, lo que tocó en este caso fue realizar una investigación profunda al respecto. Es lo que, lo que hicimos en nuestro equipo en seguridad cero. Fue buscar desde el mismo código de la aplicación, cómo, se guarda, cómo es que se realizaba ese cifrado. El código, si bien es legible, es, dif, es, in, es inclusive difícil de entender pero hubo algo que nos salvó. Veamos, acá tenemos, vean, estos, vean estas cadenas, 1,A. Volvemos atrás, acá tenemos 1,A. Entonces, este fue el punto clave, el anclaje que nos permitió romper la seguridad de este cifrado. ¿Correcto? Entonces, al ver que, había, que aquí estaba el 1,A y que aquí se concatenaba más información, o sea, se añadía más información a la cadena, significa que todo esto de aquí, inentendible e ilegible, se corresponde con estas cadenas que están al costado. ¿De acuerdo? Al seguir investigando más y leer el código, vimos que se estaba cifrando esta información utilizando el algoritmo criptográfico que está en pantalla. AES-CBC. Es un algoritmo criptográfico seguro, pero cometieron un grave error en la implementación. Vean aquí. En esta siguiente imagen, vemos cómo en esta variable del código está la llave de cifrado en, embebida en la misma aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizando esta llave, si bien puedo proteger esta data, también puedo descifrarla. No solamente me sirve para cifrarla, sino también para descifrarla. Entonces, por más que la información estuviera protegida, al tener acceso a esta llave, pudimos devolver toda esa cadena ilegible a su estado original. ¿Por qué? Porque la dejaron en el código fuente, algo que nunca debe hacerse. Eso ha sido el apartado número 5. Pasamos al apartado número 6, autenticación insegura. Eh, habíamos hablado de la autenticación antes, ¿no? En, este en el apartado de la autenticación vimos cómo los usuarios se autenticaban un sistema. ¿Cómo? Proveyendo un usuario en una contraseña. Con esto tenían acceso a la zona interna. Ahora, cuando hablamos de autorización, nos ubicamos en ese punto específico. Cuando ya estamos en la zona interna. Una vez que estamos dentro de la aplicación, vamos a tener acceso a determinadas a determinadas funciones, pero vamos a tener otras funciones restringidas. Por ejemplo, si somos el usuario administrador de un sistema, podemos acceder a todo, pero si somos un usuario convencional o un usuario de bajos privilegios, van a haber funciones a las que no deberíamos poder acceder. Y la aplicación debería tener controles suficientes para evitar de que un usuario convencional intente acceder a dichas funcionalidades. Eso es la autorización. Pero en las aplicaciones móviles hay una tendencia a tener problemas durante la, durante la autorización. Con lo cual, usuarios de bajos privilegios pueden volverse administradores o acceder a funcionalidades privilegiadas. Veamos un ejemplo. Eh, antes de ver este ejemplo, quería decirles eh, que todo se puede hackear. Si algo está hecho de tecnología, se puede vulnerar. Esa es una regla, una regla fáctica que debemos conocer desde el inicio. Entonces... Bajo esa regla, eh, veamos que ni siquiera los automóviles se salvan de esto. Eh, en esta noticia vemos como un, unos fabricantes de automóviles, automóviles... Armando, disculpa ¿Sí? que te pare, hay, hay un chico en, la, en el chat que pregunta justo que el ejemplo que hablaste de la llave que se puso, dice que es no. la llave pública. Esa es la llave no. pública, a pesar de ser la llave pública... No, no, no es la llave pública, esa es AES, ¿no? Vean esto, es... AES. Esta, esta, si bien acá dice RCA, el algoritmo es utilizado es AES. ¿De acuerdo? Esta AES, es la privada? AES es un sistema simétrico. ¿Qué quiere decir un sistema de cifrado simétrico? Que la llave para cifrar y descifrar es la misma, ¿correcto? En, una, en un sistema asimétrico, que es cuando utilizamos RCA, eh, es así, ¿no? Hay un sistema de llave pública y privada. ¿no? En este caso, lo que se hace es poner la llave pública en el dispositivo y la llave privada en el servidor. Pero en este caso cometieron este error. Estaban utilizando AES, un sistema simétrico, con el cual eh, esta llave servía para lo mismo, para ambas cosas, cifrar y descifrar. Ese era el problema que tenían. Sí, correcto, a ver si, si hay más dudas, me avisas, por favor, me interrumpes sin... sin Yo te preocupar. aviso cuando hay alguna pregunta en el chat. Uh -huh. Sí, entonces, si les, gust, si les gustaría profundizar en el tema de criptografía, les, gust, les recomiendo buscar estos dos términos. Cifrado simétrico y cifrado asimétrico. Es bastante interesante. Recuerdo que hace un, hace un par de años llevé un curso de criptografía aplicada. Eh, eh, fue bastante enriquecedor, pero el tema es que la base matemática es también muy fuerte. Así que si han tenido problemas con la matemática... Eh, seguramente la parte de la criptografía también va a ser un, un problema muy duro de, de sobrepasar. Entonces, eh, vamos al... estábamos en el apartado número 6, ¿no? Y eh, lo que les mencionaba, los automóviles también se pueden hackear. Mientras, tan, mientras que exista tecnología en algo, va a ser posible de vulnerar. En ese sentido, eh, veamos lo siguiente. Eh, había unos un, prove, un fabricante de automóviles creó una aplicación móvil desde la cual podía controlar determinadas funciones de los automóviles que vendía. Por ejemplo, el encendido, el apagado y, el, la, y la geolocalización. ¿no? Podías, saber, podías saber tú como usuario, como dueño, siempre dónde estaba tu auto, podías apagarlo y prenderlo. Sin embargo, unos investigadores de seguridad descubrieron lo siguiente, que tenían... Que una vez teniendo acceso a un, a un automóvil, o sea, ya estando dentro, eh, podían modificar la comunicación entre el automóvil y, el, y la aplicación móvil para controlar otros automóviles, no solamente el automóvil que habíamos adquirido, sino cualquier automóvil de este modelo. Esto en verdad pone en riesgo la seguridad, no solamente de la tecnología, sino también de las personas. Imagínense que a alguien le apagan el automóvil. Eh, cuando está en medio de una carretera de alta velocidad. ¿sí? Entonces, mucho cuidado, por favor. Entonces, eh, un ejemplo práctico. Aquí les muestro también una prueba que hicimos para un medio de pago. Y veamos lo siguiente. Eh, obviamente, mucho de lo que vamos a mostrar está, como se ve, ¿no? Está, está censurado para no saber qué medio de pago es. Entonces, igualmente, el fallo ya está resuelto, por si acaso. Por si alguien tiene una mala intención por detrás. <risa> Entonces, veamos. Eh, aquí tenemos una petición HTTP convencional, ¿no? Y vemos que el recurso, el recurso consultado es API Transfers. ¿Qué quiere decir esto? Transferencias, transferir dinero. Entre los parámetros enviados tenemos los siguientes: el monto y un PIN de un PIN de autorización. Con este PIN validamos que la transferencia es adecuada, es fidedigna, que la estamos autorizando nosotros como dueños del, de la cuenta, ¿no? Entonces, eh, en es, para este caso se está poniendo un monto de uno, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el método de, el método de ataque que utilizamos aquí? Primero, eh, nos dimos cuenta, identificamos de que la naturaleza del pin era de conformación débil. ¿Qué quiere decir esto? Estaba hecha solo de números. ¿Qué más? No solamente la conformación, sino la longitud. La longitud del pin eran cuatro dígitos. Esto delimita el universo de posibles combinaciones a 9999, ¿sí? Cuatro dígitos hechos compuestos solamente de números. El número de opciones era ese. Entonces, es, era viable hacer un ataque de fuerza bruta, ¿de acuerdo? Un ataque de fuerza bruta consiste en probar todas las combinaciones posibles para un escenario, ¿no? En ese sentido, vamos desde el 0, 0, 0, 0, luego 0, 0, 0, 1, 0, 0, y así sucesivamente hasta llegar al 9999. 10, 9, 9, 9, 9, Son 10,000, son 9,999. El número es viable. Tanto así, que en una de las pruebas que hicimos, pudimos acceder a realizar una transacción en el intento 41 nada más. Eso fue suerte, ¿no? En otros escenarios, el número era mucho mayor. Sin embargo, para esta persona que tuvo la mala suerte de que su, de que su pin de acceso era este, eh, ya lo habíamos tomado y, y estábamos en la capacidad de poder robar todo, toda la, todos los fondos de su cuenta. Sin embargo, como era uno de nuestros clientes, lo que hicimos fue reportarles el fallo y a día de hoy ya está arreglado. Entonces, ese fue el apartado número 6. Pasamos al apartado número 7, código de baja calidad. Esto es algo eh, que es transversal. No es algo propio de las aplicaciones móviles nada más, sino que cualquier software que sea... Cualquier software es susceptible a esto. ¿Por qué? Porque en, si bien existen directrices, eh, líneas de referencia para cada uno de los lenguajes de programación existentes, eh, los, las personas que se dedican a desarrollarlas no las siguen o no las conocen, del, no las conocen completamente. Es por ello que suelen aparecer fallos de seguridad que no solamente son malas prácticas de desarrollo, sino que estas malas prácticas se, se transforman o acarrean fallos de seguridad. Como la exposición de datos sensibles en memoria sobre, ¿qué más? El, el desbordamiento de buffer, que es algo que si recordamos un poco los temas de programación, eh, podemos decirlo de la siguiente manera. El, el desbordamiento de buffer. Tenemos un vector ¿no? de longitud 7, y lo recorremos. Vamos desde el 1 2, desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y al ir, al, al, al, ir al, al índice 7, no vamos a encontrar más capacidad en el vector. Por lo tanto, lo desbordamos. Nos vamos más allá de sus límites. Y ocurre un fallo, un crasheo en la aplicación. ¿no? Entonces, algo así es lo que sucedía aquí. En esta aplicación, nuevamente, WhatsApp está nuevamente en esta lista. Hace unos... El año pasado también, aquí no, no aparece la, la fecha aquí en la noticia, pero eso es del año pasado, en abril más o menos, se descubrió un fallo de seguridad que luego de provocar un desbordamiento de buffer, o sea, un crash en la aplicación, permitía eh, a los atacantes acceder al almacenamiento interno de, de esta aplicación, de WhatsApp. De esa manera, alguien con simplemente hacer una llamada por WhatsApp a una persona, podía tomar control de esta aplicación y acceder a sus, a sus mensajes, fotos, todo lo que involucrara el almacenamiento interno asignado a WhatsApp. ¿Sí? Nuevamente, el fallo ya está corregido. A menos de que no hayan actualizado su aplicación desde abril del año pasado, podrían ser vulnerables. Eh, bueno, un ejemplo de la vida real, veámoslo. Eh, un ejemplo práctico, mejor dicho. Tenemos de nuevo nuestra aplicación. Tenemos aquí nuestras credenciales de acceso. El usuario y la contraseña. Y aquí la parte interna de la aplicación. Veamos. En la primera parte. Obviamente las credenciales de acceso son necesarias. Tenemos que enviarlas al servidor para que sean validadas. Pero una vez que llegan al servidor. Y son validadas. Ya no son más necesarias. Entonces. Tener estas credenciales de acceso. En algún. Almacenadas en alguna variable. En, en la memoria del proceso de la aplicación. Sería innecesario. Y por lo tanto. Y, y mantener las credenciales sería inseguro porque un malware o una aplicación maliciosa que esté instalada en nuestro dispositivo podría intentar robarlas de nuestra aplicación. Entonces, la mejor práctica es que las credenciales de acceso permanezcan la menor cantidad de tiempo posible en la aplicación móvil. Una vez que se usan, deben ser eliminadas. Y veamos qué es lo que sucede. Veamos si eso sucede con esta aplicación. Luego del, del inicio de sesión, cuando ya no son necesarias... Eh, utilizamos esta herramienta, FreeDump, que lo que hace es lo que haría cualquier malware, interactuar con el proceso de la aplicación afectada y tomar una copia, ¿no? Tomar una copia de toda la información que está en el proceso. Luego, la descargamos en un archivo como este y buscamos una palabra clave, DIN, Dinesh, ¿no? Y vemos que tanto el usuario y la contraseña permanecen en texto plano, aún en la memoria. ¿Sí? Por lo tanto, cualquier aplicación maliciosa de, de índole maliciosa que también hubiéramos instalado por error podría robarlas de, nos, de podría intentar interactuar con nuestra aplicación y robarlas con los fines que tuvieran. ¿Sí? Entonces vean cómo las malas prácticas o el código de baja calidad, que en sí mismo no podría ser un fallo, también pone en riesgo a las, nuestra seguridad y la de nuestras aplicaciones móviles. Es así que llegamos al apartado número 8. Esta vez vamos a hablar de tampering de código. ¿Qué quiere decir esto? Eh, casi la totalidad de las aplicaciones no implementan protecciones ante modificación de binarios. O recursos locales, o valores en memoria. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? que eh, Casi ninguna aplicación eh, valida que no haya sido modificada. En ese sentido, cuando los creadores de la aplicación la compilan y la ponen en la tienda, hay muchos cibercriminales que descargan las aplicaciones, las modifican y generan una nueva aplicación con contenido malicioso. Esto es el tampering. Eh, algo mucho más cercano es, por ejemplo, cuando tenemos una... Cuando queremos un software, pero no queremos parar, pagar por él, eh, las personas suelen buscar software craqueado en Internet. ¿no? Software que ha tenido una modificación para que no se valide la licencia. Es una práctica bastante común. Sin embargo, un estudio que leí hace un par de años indicaba de que el 98% de lo, del software craqueado tenía malware. El 98%, ¿qué quiere decir esto? Que casi todo el software que está craqueado en realidad está craqueado para, para atacar a las personas. Una vez que ustedes los instalen este software, este software craqueado en sus computadoras, van a otorgar el acceso a un cibercriminal que tiene un centro de comando y control desde el cual monitorea a todas las personas que instalaron sus versiones modificadas. Lo mismo ocurre con las aplicaciones móviles. Eh, en ese sentido, eh, hace, hace unos años, en 2018, hubo un furor enorme por la aplicación Pokémon Go, ¿no? Este juego, todo el mundo lo instaló, todo el mundo salía a la calle a caminar a buscar los, los Pokémon, ¿no? Y eh, como habían... entonces la gente empezó a instalar eh, software eh, que les permitía modificar su geolocalización, de manera de que podían, sin tener que moverse de su casa, poder este, acceder a las ubicaciones donde habían Pokémon, ¿de acuerdo? Sin embargo, Niantic, la empresa que creó este software, Pokémon Go, instaló múltiples controles para evitar de que esto sea posible. Pero unos investigadores de seguridad eh, in, descubrieron una manera de cómo evadir estos controles, cómo modificando el binario. En ese sentido, lo que hacían las personas normalmente era instalar una aplicación de terceros pero este método ya era conocido. Entonces, la un, el único camino para poder seguir abusando de, de Pokémon GO era modificar el binario en sí mismo y remover todas las validaciones de seguridad que tenía implementado. Hola, este, disculpa, Fernando Sí, sí una consulta de Rosa. ¿Cómo se escribe eso de tamping? tampering T Ajá, tampering ¿Cómo se escribe? Sí, ¿cómo se escribe? ¿No? Tampering. Ah, tampering. Así es, así es. Uh -huh. Una consulta de Rosa. Correcto. Sí, entonces ya tienen, tengan en mente Ay, este tema. Tampering. Se aplica para muchos ámbitos, no solamente para las aplicaciones móviles. Y está relacionado con el craqueo, como les decía, ¿no? La modificación, la remoción de, de controles para validar la licencia y muy de la mano del software malicioso. ¿De acuerdo? Entonces, hablando de software malicioso, eh, antes de elaborar esta charla ya hace un par de, hace un par de semanas, ¿no? un amigo me decía lo siguiente. Me decía que tenía una aplicación eh, llamada Gato TV, nombre ¿no? curioso, y que esta aplicación era, le permitía ver y descargar, no, ver solamente eh, series de forma gratuita. ¿no? Entonces me dijo, no, que tengo esta aplicación, que... Funciona, pero no sé por qué no la puedo ejecutar en mi dispositivo móvil, ¿no? La abría y le salía este error. Le dice, para poder utilizar Gato TV tiene que borrar esta otra aplicación, ¿no? Que es una aplicación eh, que es un software malicioso, ¿no? Es un software malicioso, esa aplicación. Entonces, vean cómo una aplicación que le roba a otras, a otras este, empresas como Netflix, HBO, implementa sus propias medidas de seguridad para que no le roben a ella, ¿no? interesante. Entonces me dijo, no puedo entrar, no sé qué hacer, quisiera ver. Entonces me llamó mucho la atención el caso, entonces decidí investigar dentro de esta aplicación. Y me di cuenta de que esta validación, ¿no? esta, esta validación de seguridad estaba en una función. Esta es una versión simplificada, para que pueda, para que pueda ejemplificarse. ¿no? Entonces era más o menos así el caso. Eh, cuando, exist, cuando detectaba la aplicación móvil maliciosa, que había otra aplicación que la podía poner en riesgo, saltaba una validación, ¿de acuerdo? Que es la de aquí. Y cuando no, eh, lo que hacía era simplemente otorgar acceso. no En ese sentido, todo esto era validado solamente en un IF. sí Solamente en una sección. Esta sección de arriba es código Java, legible para cualquier desarrollador y para las personas que nos dedicamos a TI. Sin embargo, la sección de abajo es Smally. Smali es, el, el, es un lenguaje pseudo ensamblador, correcto, que tiene una complejidad más alta que el Java. Entonces, cuando nosotros queremos hacer tampering, no podemos modificar directamente el código Java, que sería algo más sencillo, sino que tenemos que recurrir al código Smali, el cual es mucho más engorroso. Como se ve, es muy dif es difícil, inclusive, entender las líneas de código que se hacen referencias por debajo, a las que se hace referencia abajo. ¿no? Sin embargo, eh, ya que me había llamado mucho la atención este caso, entonces me puse a investigar y me di cuenta de que este if estaba relacionado con esta variable de aquí. La que vemos aquí, ¿no? 0 por 1. Un 1. ¿Sí? Eso quiere decir en hexadecimal 1. Nada más. Entonces, lo que hice fue cambiar ese 1 por 0 por 0. O sea, lo contrario. De manera de que la validación en este if se invertía también. ¿De acuerdo? Vean aquí. Y eh, vemos que la validación es cuando es true. Sin embargo, al invertir esto, la validación ahora es cuando es false. ¿Qué significa? Que la aplicación va a funcionar correctamente cuando, haya, cuando se encuentre en el entorno inseguro, evitando la validación. ¿no? Entonces, reconstruimos la aplicación y la, la compilamos de nuevo y acá la tenemos. Ahora funciona correctamente aún estando en un entorno inseguro. Estas medidas de seguridad son bastante implementadas en aplicaciones bancarias, por ejemplo. ¿Cómo? En aplicaciones bancarias. ¿sí? Es por ello que muchas veces cuando tenemos un equipo móvil que ha pasado por ruteo, que ha sido ruteado, un equipo, móvil en el, un equipo móvil en el cual hemos instalado aplicaciones de dudosa procedencia, las aplicaciones bancarias suelen desactivarse. Cuando las abrimos, se cierran o nos mandan mensajes de advertencia diciéndonos de que el entorno es inseguro y que no debe utilizar la aplicación. ¿Correcto? Entonces, estos son los peligros del tampering, ténganlos en cuenta. Además, eh, ingeniería inversa, el apartado número 9, ya estamos llegando al final. Este es uno de los apartados que más me gusta. Eh, en este caso, muchas aplicaciones eh, tienen, el código fuente de muchas aplicaciones es en sí mismo el valor agregado que tienen. Por ejemplo, aplicaciones que utilizan algoritmos matemáticos con ciertos fines. ¿no? Además, eh, aplicaciones que hacen análisis, análisis estadístico. Toda la lógica de estas, de estas aplicaciones está embebida en el software. Y esta lógica de ser robada, le permitiría a un atacante simplemente robar todo el algoritmo creado y replicarlo en otra y revenderlo. ¿De acuerdo? Entonces, la propiedad intelectual que va a estar dentro del código tiene que ser adecuadamente protegida. Si no, con ingeniería inversa, algo muy parecido a lo que vimos con tampering, podríamos recuperar el código y utilizarlo con nuestros propios fines. Veamos un ejemplo. Eh, Antes de pasar al ejemplo, Fernando, tenemos una pregunta de Fer. Dice, ¿cómo haces para saltar los requerimientos que te pide una app si no le das autorización, no puedes instalarla? ¿Cómo, ¿Qué deberías hacer en ese momento? A ver... A ver si me pueden poner la pregunta por acá. Lo puedo ver por aquí, ¿no? Sí, está en el chat. That's lo que entiendo es de que tienes que dar la autorización, si no, no la puedes instalar. Correcto. Bueno, las, por cómo está diseñado el sistema operativo Android, por lo menos, eh, no vas a cuando, cuando instalamos una aplicación, eh, nos van a, se nos va a mostrar en pantalla la descripción de los permisos que requiere esa aplicación. ¿De acuerdo? Así funciona. No habría una forma de que podamos saltar esto, ¿sí? Pero el tema es que la gente no revisa los permisos. Ese es el problema. Android nos advierte de qué permisos están allí, se están solicitando, pero la gente no los revisa, simplemente instala las aplicaciones. Es allí el problema, ¿de acuerdo? No hay una forma conocida de cómo evitar de que se revisen los permisos entonces no sé si hay una, una réplica al respecto, sino para seguir. Sí. Hay más consultas, Fernando. A ver. Y de César y de Abraham. César segura la ofuscación de código. Correcto. La ofuscación es un control que nos permite causar desorden en el código, de manera de que es ilegible. Vean esto. En el ejemplo de Java, ¿no? Acá el código es legible. En cambio, un código ofuscado tendría tanto desorden que no sería legible la lógica que está aquí. Sin embargo, la ofuscación no es un proceso completamente seguro. Es un método para eh, complicarle la vida a quien esté atacando en esta aplicación. ¿Por qué? Porque solamente es desorden. ¿Qué quiere decir esto? Que el código sigue allí. Solamente que el orden en cómo se ejecuta ha sido cambiado. El atacante podría tomarse el tiempo suficiente, si es que lo tiene para reconstruir ese orden, ¿de acuerdo? Porque la lógica permanece en la aplicación. Entonces, eh, en ese sentido, la ofuscación es un método disuasivo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que le complica la vida al atacante, pero no es un método que nos va a permitir eh, de manera 100% efectiva evitar de que conozcan la funcionalidad de nuestra aplicación, ¿de acuerdo? Si dice hay otra, me avisan. Sí, hay otra, de Abraham, Abraham Muñoz, que dice, ¿hay alguna guía de desarrollo seguro para aplicaciones web? Dependiendo de la plataforma. Hay como, como que hay dos, dos dudas, ¿no? Dos, dos preguntas. ¿eh? De Correcto. Abraham Muñoz. Sí, eh, mira, eh, hay una guía para desarrollo web, guía para desarrollo móvil, ¿no? Y todo esto está en OWASP. Sí, al final de la charla les voy a mostrar una referencia al respecto, ¿no? Pero... Si quieres ir viéndolo, busquen OWAS ¿Cómo se llama la guía? A ver, mejor lo vemos al final. Ahorita no tengo el nombre en la mente, pero ahí la tengo en un slide. ¿De acuerdo? Ya, ya está bien. Por último, también hay otra de César nuevamente que hace una pregunta para el Mac. ¿En base de datos internos como Real SQLite? Creo que se refiere para almacenamiento. Para almacenamiento en base de datos internas. Como Real SQL Lite, ¿cuál es la más segura o métodos adicionales a aplicar? Correcto, perfecto, muy buena pregunta. Al igual que en Android, eh, esas zonas del almacenamiento interno también son accesibles. La forma de proteger es que si vamos a utilizar, por ejemplo, SQL Lite, utilicemos una vers una versión cifrada de esta, o si si podemos cifrar la propia base de datos o cifrar los registros que están dentro de la base de datos. ¿De acuerdo? Siempre va a ser accesible la, la base de datos en sí misma. Por ello, tiene que ser, tienen que tenemos que implementarle medidas adicionales, como las que le mencionó. Cifrar la propia base de datos como archivo o cifrar cada uno de los registros y campos que están, eh, que, que, que, se, que se encuentran dentro de esta base de datos. ¿De acuerdo? Esas son las medidas que podemos utilizar para proteger los datos. Gracias. Entonces, Gracias de nada, de nada, de nada. Si hay más dudas, me avisan sin ningún problema. Entonces, estábamos en esta parte, ¿no? En cómo la ingeniería inversa o el estudiar a profundidad cómo funciona una aplicación desde su código puede poner en riesgo al, a, la, a la aplicación o a la organización que está por detrás. En ese sentido, eh, me muestra noticia en la cual un grupo de cibercriminales empezaron a, a hacer ingeniería inversa sobre varias aplicaciones bancarias, hasta que lograron encontrar fallos. Y robar dinero, al, robar dinero de, estas, de estas entidades financieras. ¿Por qué? Porque no estaba correctamente protegida la, la lógica que está en el código. ¿no? Por ejemplo, no estaba ¿no? que es lo que nos mencionaban anteriormente. Entonces, es imperante que protejamos nuestra aplicación ante la ingeniería inversa. En este caso, eh, también tengo otro video. A ver, acá está. Se Espero que se vea correctamente. Vamos a verlo. Y veamos, ¿no? Este es un, este es un videojuego móvil llamado Tom of the... Es bastante conocido. Tiene millones de descargas en la, uh -huh. la Play Store, ¿no? Seguramente que alguno lo conocerá. Y veamos, notemos algo. Acá tenemos una cantidad de créditos en este juego, que es 510. Tomemos eh, nota de este, de este número. Entonces, lo que, lo que se hace aquí, este es un, por ejemplo, por si acaso este video lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, en Seguridad Cero, ¿no? Este fallo de seguridad lo descubrimos ya hace tiempo. No sé si ya estará parchado, ¿no? El tema es que dentro del almacenamiento interno de este videojuego existe un archivo eh, XML, Tal con los ejemplos que hemos visto antes, ¿no? Y dentro de este archivo hay un parámetro de configuración. Veanlo, Es el eh, tot.kcc y su valor es 510. ¿Será coincidencia? Entonces, eh, vemos que acá está el parámetro, ¿no? Y lo que hacemos es simplemente modificarlo. De 510 lo volvemos 510.000. Lo modificamos lo guardamos el archivo y el siguiente paso es nuevamente subirlo a nuestro dispositivo móvil. En este momento en la consola de comandos estamos haciendo eso. Estamos haciendo un pull hacia el almacenamiento interno del dispositivo móvil. Con lo cual estamos reemplazando el archivo con esta versión modificada. Ahora abrimos la aplicación. Esperamos un poco a que cargue. Ahí voy a adelantar un poco para que se vea. Empieza a abrir la aplicación. Un poco más, un poco más para que se vea rápido. Tiene una intro bastante larga este, este videojuego. Y tomemos nota de algo. Al iniciar la aplicación, inicia y vean el saldo. Ahora es 510 mil. Y lo que hacemos es simplemente ir a la tienda y gastarnos todo el saldo llevando al máximo todo el material de pago de este videojuego. ¿no? ¿Y todo por qué? Porque este 510 no debería estar en texto plano, debería estar protegido. La lógica que protege a esta aplicación debería estar con un control adicional, por ejemplo, ofuscado, ¿qué más? Cifrado de cadenas. Este 510 debería estar cifrado para que nadie pudiera modificarlo. O si por lo menos llega, al, llega, a, este, llega a, este, a este parámetro, no sepa qué significa, porque al estar cifrado no va a saber si es un número, si es una... Si es una cadena de texto, no vas a ver su naturaleza porque está protegido. ¿De acuerdo? Entonces, vemos cómo obtenemos los máximos créditos posibles en este videojuego. Y aún así, tenemos muchísimo saldo para gastarlo en cualquier cosa. Entonces, este es el problema de no proteger tus aplicaciones ante ataques de ingeniería inversa. Y luego, bueno, vamos llegando ya casi al último apartado. El apartado número 10. Funcionalidades extrañas. Un poco extraño, ¿no? Eh, muchas veces los equipos de desarrollo cometen errores al momento de hacer los pases a producción. ¿Y qué es lo que provoca esto? Provoca de que funcionalidades que aún están incompletas pasen a entornos productivos. ¿Qué más? Comentarios con información confidencial que están en el código, en el código en desarrollo, migren al entorno productivo, ¿no? Lo cual puede revelar información interna. ¿Qué más? Eh, eh, hay funcionalidades que aún no han sido lanzadas al público, ¿no? Ya están listas, ya las hemos creado, pero estamos esperando la fecha de lanzamiento. Entonces, por problemas, nuevamente en la gestión de repositorios, estas funcionalidades pueden migrar a producción por un inadecuado control. Entonces, todos esos casos extraños en los cuales la, la aplicación va a, va a tener nuevas capacidades, nuevas funcionalidades, es conocido como funcionalidades extrañas. Ah, un caso más son las puertas traseras, que es el caso en el que en el entorno de desarrollo tenemos eh, para evitar que, para evitar pasar por todo el proceso de autenticación, que quiere decir poner mi usuario y contraseña para ingresar, lo que hacemos es crear una funcionalidad que nos permita ir directamente a la parte interna de la aplicación. Esto es conocido como un backdoor, una puerta de entrada falsa, no, no es Estamos teniendo una puerta más adicional al login convencional que nos permite ingresar. Eso es un backdoor. Veamos, eh, en este caso tenemos un... Tenemos nuevamente una aplicación de mensajería. En este caso no se revela el nombre de la aplicación de mensajería. Pero, ¿qué es lo que sucedía? Que esta aplicación de mensajería se diferenciaba porque tenía un patrón de acceso. ¿no? O sea, yo ponía un patrón para poder entrar a la aplicación. Sin embargo, tenía un backdoor que permitía que al hacer múltiples taps en determinada zona de la pantalla, la pantalla de, la pantalla de bloqueo desapareciera y pasáramos directamente a los mensajes. ¿De acuerdo? Esta, nuevamente, es una funcionalidad para el desarrollador o el entorno o para los o las personas que estaban en el entorno de pruebas. Con eso no ponían el patrón, simplemente hacían varios taps en la pantalla y podían empezar a probar la zona interna. ¿De acuerdo? Nuevamente, un fallo. Ocasionó que esto pasara a producción y de que millones de dispositivos móviles quedaran afectados. Ahora veamos un ejemplo, el último ejemplo de la lista. Vemos cómo existe, eh, cómo eh, tenemos nuestra aplicación con la que hemos estado trabajando durante toda la charla. Y al momento de solamente escribir la palabra devadmin sin contraseña, tenemos acceso a la aplicación. ¿Por qué? Veamos por qué. Nuevamente. Eh, al ver el código fuente, vemos que existe un recurso, una puerta, una puerta alternativa, no es el login convencional, es un DevLogin, el cual le permite al desarrollador ingresar a la aplicación de manera rápida para poder seguir desarrollando, ¿no? Y no perder el tiempo en ingresar el usuario de la contraseña. Esto es bueno en, en desarrollo, pero es catastrófico en producción, ¿sí? Entonces, eh, para terminar, unas referencias importantes. Eh, uno, si les gustaría aprender más de aplicaciones móviles, de, de seguridad en aplicaciones móviles, no solamente en cómo asegurar, sino también en cómo vulnerar las aplicaciones móviles, les recomiendo este esta referencia. Uno sería el OWASP Mobile Top 10 que hemos revisado hoy día. El siguiente sería el OWASP Mobile Security Testing Guide, en el cual vamos a tener un juego de cientos de pruebas. Hoy día hemos visto 10 pruebas que están en el OWASP Top 10, pero en esta referencia hay cientos de pruebas de seguridad con la cual podemos medir qué tan fuerte es una aplicación móvil. Es cuestión de revisarlas detenidamente. Y por último, si estamos del otro lado, del lado de la defensa, les recomiendo el OWASP Mobile Application Security Verification Standard, en el cual eh, vamos a encontrar una serie de, una lista de, de controles de seguridad que tenemos que aplicar a las aplicaciones móviles para que sean, para que no sean vulnerables ante ataques. ¿De acuerdo? Al igual que esta versión para móviles existe una versión para web. ¿De acuerdo? Entonces le recomiendo buscarlos con ese mismo nombre. OWAS Web eh, Application Security Verification Standard. ¿no? Y veamos si hay algo más. Ah, algo más. Antes de terminar. Aquí les comparto unas aplicaciones que pueden utilizar para aprender la parte anterior, las referencias en la parte teórica, pero pónganlo en práctica con estos proyectos libres. Uno, Diva Android, búsquenlo así, eh, el cual tiene un conjunto de funcionalidades que están creadas de forma insegura para que nosotros aprendamos uh, de seguridad en aplicaciones móviles. no solamente tenemos a Diva, también tenemos a Insecure Bank, que es la que hemos utilizado durante la clase y a DVHMA esta de aquí es especial porque es híbrida no es como las demás que son nativas otra más eh, esta una vez que ya tengan ciertas bases sentadas en las en la seguridad de aplicaciones móviles pueden optar por un conjunto de un conjunto de estos de este proyecto de también de OWAS pero que tienen un nivel de seguridad más amplio no son mucho más seguras aquí es más un reto el romper las en romper los controles de estas aplicaciones. Sí? Entonces, en ese sentido, eso ha sido todo, muy agradecido con que me hayan podido escuchar durante esta charla y si tienen más preguntas, estoy aquí para responderlas. ¿Alguna consulta, duda, pregunta que tenga? Lo pueden escribir por el chat o por el o lo decir, este utilizar el micrófono. Hola, puedo preguntar Sí, sí, por favor. Adelante. Fernando, ahí, dis, disculpe, ¿tu nombre es? Georgia, ¿cómo estás? Ah, Georgia. Sí, por favor. Pregunta. Ya. Eh, tenía una consulta, por ejemplo, en el, en el caso de, de Facebook, eh, te pasan el formato de celular, ¿cierto? E incluso colocan otro cifrado, que es el cifrado... Eh, para desbloquearlo por correo. Pero suponte que este, la empresa, por así decirlo, eh, ya fue hackeada, ¿no? y, no, y no, no recibe esos, esos mails de, de los números que están, que están como para recibir el, la notificación porque el número se fue dado de baja. ¿no? Entonces, este, uno intenta eh, con, con diferentes maneras las clases que uno puede encontrar en internet, ¿cierto? Para hackear y todo esto pero eh, al final terminas no, no comprendiendo, eh, o sea, necesitando el, el código del mensaje que te va a llegar a, al celular que ya no tienes, por así decirlo, ¿no? Eh, uh -huh. Y mi pregunta es, por ejemplo, para este caso, si uno quisiera eh, realizar eh, un apoyo, ¿necesitaría una aplicación extra para, a, para poder este, hackear un, un Facebook, por así decirlo, este, bueno, para este caso de la empresa, ¿no? Que perdió el número que, que estaba afiliado a esta, a esta cuenta, ¿no? A esta cuenta inicial. Y, este, y el, el correo eh, sí lo tiene, pero está con esta segunda, segunda, segunda opción de clave. No sé cómo es este, esto de acá, pero eh, ese es un caso, ¿no? Y el, y el otro, la otra consulta era... Eh, si uno se quiere iniciar desde cero en, en tu área de cybersecurity, Security, eh, ¿cuál sería tú el, el curso o alguna de las, de las guías que recomendarías para uno que está recién iniciando desde cero? Gracias. Correcto. Muchas gracias por tu pregunta. Mira, la primera pregunta es algo muy recurrente. Me lo han preguntado muchas veces, pero actualmente la, un, la única salida que le veo es que contactes al soporte de Facebook. ¿No? Esa es la única forma como podrías recuperar tu acceso a esa, a esa red social. No habría otra manera, ya que los factores de seguridad están para eso. Si hubiera una manera de poder ingresar sin utilizar los factores, imagínense, cualquier persona podría entrar al Facebook de cualquier persona. ¿no? Entonces, eh, te recomiendo, busca el soporte de Facebook. Ellos responden, demoran, eso sí. Podrías esperar una respuesta por semanas, pero van a terminar respondiéndote. ¿Qué más? En cuanto al segundo caso, si deseas iniciar desde cero, eh, lo primero que debería tener una persona que, re, que quiera meterse al mundo de la ciberseguridad es una formación en TI, ¿no? O sea, tener alguna formación técnica, profesional, en este ámbito. Con eso ya están listos para iniciar su camino. Ahora, después de ello, lo siguiente es empezar una formación específica en ciberseguridad. Yo les recomiendo cursos como el CSX de Isaca que es el Cyber Security Fundamentals qué más el profesional certificado de CertiProf también y si desean eh, meterse algunos de mis cursos de ethical hacking no que es el de los que dictamos con seguridad cero estos cursos son inicial son iniciales también entonces a ver si tienen alguna otra duda estoy por aquí Gracias. ¿Una duda o ya la leíste, Jenny, la de Giancarlo Orillo? Fernando indica ah, un Fernando uh, Giancarlo Orillo indica Fernando, considerando que la empresa levantó la app sin aplicar seguridad, ¿existe hardware o software que ayude a proteger la aplicación móviles tipo WAF para las webs? Correcto. Miren, eh, la seguridad de la aplicación en sí misma, o sea, de la parte cliente del frontend, es una seguridad distinta a la que está al otro lado, ¿no? En el backend, en el servidor. Entonces... Eh, si bien la responsabilidad final de aplicar la seguridad está en el lado del servidor, porque allí se procesa todo, se procesan todas las transacciones, logins, eh, inicio de sesión, recuperación de contraseñas, todo se procesa allí. Desde la aplicación solo se solicita, ¿no? Entonces, eh, la mejor práctica en vez de implementar, la mejor práctica, ¿no? Es que la aplicación nazca segura, tanto del lado del servidor, o sea, en el backend todo sea asegurado. En segundo lugar, vendría el aseguramiento de la aplicación móvil. ¿Sí? Ahora, implementar un WAF es con, no es una buena medida en este caso, ¿no? Lo primero que debe, lo primera recomendación que te daría es ir por ese lado, solucionar o asegurar el backend, luego asegurar el frontend, que sería la aplicación móvil, y después de eso, recién pensar en un WAF. Es una medida mucho más cara y mucho más difícil de implementar. Aunque parezca, aunque a veces, cuando estamos, miren, por ejemplo, cuando somos desarrolladores, queremos apoyarnos en infraestructura para la seguridad. Cuando somos infraestructura, queremos que los, los desarrolladores tengan la responsabilidad de crear código seguro, ¿no? Entonces, no te, no te recomiendo que trates de acomodarte, sino de ir como debe ser, ¿no? primero, las, primero asegurar la aplicación y luego buscar una medida adicional como un WAF. Y tenemos otra pregunta de Romy Gastonau. ¿En qué otros documentos estándares de programación? ¿Estándares de programación? ¿Eso fue la... Ah, no. La guía OWASP debe ser contemplada en la metodología de desarrollo de software de la empresa. ¿En qué otros documentos estándares de programación? ¿Qué sugieres? Correcto. Bien. Cada fabricante... ¿no? De lenguajes de programación. O sea, la, corporación, la organización que está detrás de PHP, eh, Microsoft, que está detrás de .NET. Todos tienen sus propias guías específicas para cada lenguaje. ¿no? Entonces, te recomiendo, si están desarrollando en determinado lenguaje, buscar la guía de desarrollo seguro para ese lenguaje en específico. La guía de OWASP es agnóstica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que sus recomendaciones aplican para cualquier lenguaje. Porque es una... Porque es algo agnóstico, ¿no? Es una, es una parte teórica de esto. En cambio, si quieres algo mucho más preciso para el caso en el que estás, busca la guía precisa del lenguaje que estás utilizando. Ah. Bueno, hay una persona que quiere hacer una pregunta, pero por micrófono. Sí, claro. Sí, dale. Okay. Um, bueno, básicamente ya tengo cierta formación en el tema, hackinético, y he estado en ciertos desarrollos de, de scripts. Mi pregunta era, específicamente para la persona que está dando la charla, ¿qué formación académica precisamente es la que has tenido? Desde, por ejemplo, tu colegio, a universidad, etcétera hasta ya al final del trabajo. Ah, correcto. Bueno, eh, no, yo personalmente he sido alguien que siempre ha sido apasionado de la tecnología, ¿no? Desde que era niño eh, me gustó interactuar con las computadoras, desde que era niño me metí en temas de, por ejemplo, mantenimiento, reparación de computadoras porque me apasionaban. Entonces yo creo que una parte importante para meterte en, algún, en cualquier ámbito de TI es tener pasión por eso, ¿no? Personalmente, desde siempre me gustó el hacking, desde que era niño. No sabía cómo hacerlo, pero la propia idea de poder evadir o de romper la seguridad, ¿no? Era algo que me fascinaba. Una vez que llegué a la universidad conocí que era que era específicamente esto, ¿no? Entonces, me formé, llevé cursos de esto, de ciberseguridad y de hacking. Y bueno, hasta ahora, ¿no? Terminé la universidad, obtuve varias certificaciones internacionales, como las que les mostraba al inicio, y actualmente curso mi máster, ¿no? Pero si, si, algún, si algún consejo tendría que darles sería que busquen el lado que les apasiona, ¿no? Si a ti te gusta el hacking, sigue metiéndote en eso, sigue formándote. Porque, si el, porque no hay, por lo menos para el tema de ciberseguridad, ahorita hay muchísima muchísima oferta laboral. Así que fórmate y es, es casi 100% seguro que vas a tener algún lugar donde trabajar y donde ejercer esto. Hace siete años era imposible encontrar una plaza en el ámbito del hacking ético. Ahora es un perfil demasiado solicitado. Así que vayan por ahí. Se los aconsejo. Bueno, no solo eso, digamos que la pregunta era, ¿tenías conocimiento práctico antes de entrar a la universidad o simplemente te gustaba? El práctico en TI, lo único que sabía antes de ser la universidad era programar en, en, en. ¿Cómo se llama? En Visual Basic, ¿no? Este lenguaje de programación.net. Antes que eso, nada. En sí, en la universidad te enseñan los fundamentos también para saber hacking. Para meterte al hacking tienes que saber redes, algo que te enseñan en la universidad, programación que te enseñan en la universidad, sistemas operativos que te enseñan en la universidad o en cualquier formación técnica, ¿no? Entonces, si ya, están, si ya tienen una formación en TI, ya están listos para empezar a aprender ciber, ciberseguridad y GitHub. Este Fernando, hay una consulta de Carlos que dice, ¿puedes repetir las páginas para practicar? Practicar, aquí las tenemos. Igualmente cuando tengan la diapositiva van a poder revisarlas, ¿no? Pero son esta la página, todas están en GitHub, ¿no? Porque son proyectos libres. Era Diva Android. La segunda, Android Insecure Bank, que es la que hemos utilizado. Luego esta, de DVHMA, de, de que es este de, de naturaleza híbrida. Así que tiene un valor agregado, ¿no? Van a ver un espectro de pruebas que no se pueden hacer en el caso de que estuviéramos en una aplicación nativa. Sí, y esta, que, tiene, que es de un nivel mucho mayor, ¿no? Esta es para personas que ya están metidas en esto y que buscan un reto. Igual es este... Les informo a, a todos los, los, los asistentes que se va a publicar en, en las redes sociales de Wiperú. ¿no? Si Perú. De... Y si se registran en el enlace que hemos puesto en el chat, van a recibir la presentación de, de Fernando. Sí, ajá. Sí, ahí en el chat se ha, se ha pasado el link para, para el registro. Bueno, muchas gracias, Fernando. En verdad, todos están agradeciendo en el chat. Gracias por el tiempo que te has tomado para explicarnos los riesgos de las aplicaciones móviles. ¿Y quién iba a pasar a explicar lo del feedback que siempre pedimos? Sí, hola, ¿qué tal a todos? Este, voy, a, uh, voy a pasar este, un link a todos, este, que es el feedback ¿no? en cada sesión. Voy a compartir mi pantalla para poder explicarles este cómo tendrían que completar el feedback. Un momento, a ver. Sí. Ah, ya, este, me tienen que dejar compartir. Creo que ahorita lo tiene Fernando, ¿no? Sí, a ver. Sí. Lo que no me permite es compartir. Bueno, este ya pasé el link. Mientras van ingresando, sí. cada uno de ustedes, ¿no? Ahí puedes, ya, Gracias. Ya, a ver, acá está. Este, Pueden ver mi pantalla, ahí tengo el link que se acaba de pasar por el chat con respecto al feedback. Nuevamente, si no lo, lo paso. Es muy importante para nosotros este, que ustedes eh, puedan este, darnos sus opiniones. Ahí tenemos tres columnas, una que indica si me gustó y este, hagas una, bre, este, una breve descripción acerca de lo que te gustó. ¿no? Acá escribes. Si no te gustó, acá hay este, un símbolo de más. Aquí le das clic y te aparece. ¿no? Como este post donde tú puedes ingresar eh, lo que no te gustó y alguna sugerencia del, no sé, de mejora de la sesión o, o algún este, tema que a ustedes les, les interesaría que se estuviesen dando en los siguientes meetups, ¿no? Nada más, Eso es, ¿no? Ah, muchas gracias. Ya voy a, voy a eliminar este que coloqué de ejemplo. Y no se olviden, este, registrarse para poder acceder a los, a la información, ¿no? De la sesión de ahora, de ciberseguridad. Ya. Y muestra los próximos bueno, eventos. Sí. Los próximos eventos, a ver, también, a ver, para hacerles recordar los eventos que tenemos. Este sábado, 6, nuestro evento es de 10 a 12. Eh, es una, la donación base para este evento es de 10 soles. ¿ya? Se le va a dar, una, se le va a hacer entrega de certificado de participación, por si acaso. ¿no? Acá tienen el link, le hemos pasado también por el chat, el link donde pueden este, inscribirse. Este es el taller próximo, próximo, que es ahorita nada más, este, este sábado, este sábado 6. Después también tenemos el de networking, haciendo contacto con mis contactos. Isabel, que de repente ya muchos de ustedes han estado con nosotros acompañándonos, acompañándonos en otros meetups con, con Isabel. Es el próximo martes a las 7 de la noche. Y si ustedes, alguno de ustedes está interesado en apoyar a, a nuestra organización, a dar alguna charla, también pueden registrarse. Y ahí este, nos comunicaremos con ustedes para acordar las fechas. Y, en fin, y gracias. Foto, gracias a todos. La foto, nos olvidamos de la foto. A verdad, la foto grupal. Pueden habilitar sus cámaras un ratito y para tomar una foto. Bueno, con las recomendaciones que va Fernando ya nadie se va a creer. Sí, antes que se vaya. Sí, a ver. A ver, voy a tomar. Okay. Y... Sí. Y ese es una, un poco rápido. A ver, vamos a ver. Y ahora sí. sí. Ahí más fácil. A ver. Julio, ahí no te vemos. Esa, no quiere que lo vea. ahí está. Gracias, Julio. Ya, ya les tomo. Verán nos ayuda mucho el feedback, así que es anónimo como les mostró Jenny. Y los esperamos para el siguiente evento que es el martes 9 de junio. Bueno, el sábado es el más, más pronto. Eso es todo. Muchas gracias. Jenny, estás en muteada, creo que estás hablando, pero estás muteada. Gracias a todos. Hola, Hasta pronto.